Hola, hoy les traigo un proyecto de hidráulica enfocado un poco a la medicina. Primero, la hidráulica es la rama de la física que observa y analiza las propiedades mecánicas de los líquidos dependiendo de las fuerzas a las que se han sometido. Los fluidos se pueden clasificar en dos tipos, los compresibles se pueden expandir o comprimir dependiendo de la presión que se ejerza sobre ellos como los gases y los incompresibles no cambian su volumen por efectos de la presión como los líquidos y sólidos. Y por último, el principio de Pascal nos dice que al ejercerse una presión sobre un fluido, ésta se ejercerá con igual magnitud en todas las direcciones y en cada parte del fluido. Este principio es muy importante en este proyecto ya que esto explica el porqué la camilla se puede levantar con las jeringas. Estos son los materiales que vamos a necesitar. Primero vamos a cortar el cartón en trozos de estas medidas. Ahora, antes de empezar a pegar tenemos que fijarnos que las líneas del cartón unas estén horizontal y otras vertical. Con el trozo de 39 centímetros vamos a doblar a 14 centímetros de cada orilla y después le vamos a ir pegando los trozos A, B y C. Y ya que están pegados tenemos que comprobar que los trozos de cartón no choquen entre sí para que la camilla no se atore. En las tiras largas vamos a marcar tres puntos en cada tira para poder hacerles hoyitos del tamaño de los palillos. Vamos a cortar tres trozos de palillo del ancho de las jeringas y los vamos a pegar. Durante todo el proceso para pegar los palillos yo lo utilizo pola loca. Ahora con los trozos de 5 centímetros vamos a hacerle sollo a 4 de ellos a 1 centímetro de la orilla y a los otros dos a 2 centímetros de la orilla. Estos trozos los vamos a pegar de la siguiente manera. En los otros tres hoyitos vamos a pegar tres trozos igual del ancho de las jeringas. Y antes de pegarlas a todas les vamos a hacer hoyitos del tamaño del palillo en los émbolos. Para unir la camilla a la base primero tenemos que medir más o menos donde van a quedar las jeringas. Vamos a hacer dos hoyitos en cada punto para pasar un trocito de alambre de 10 centímetros. Y ya que están los... esperen... ahora sí, y ya que están los hoyitos vamos a pasar los trocitos de alambre a través de ello. Los vamos a doblar con las pinzas para que no se muevan tanto y les vamos a poner silicon para no lastimarnos. Con las jeringas vamos a pasar el alambre a través del embolo y vamos a volver un poco para que queden derechos. Y para unir las jeringas a la base vamos a armar estas piezas con los sujetadores. Las las vamos a pasar a través de las piezas que hicimos y las vamos a pegar con silicón. En el trozo más grande de cartón vamos a marcar los siguientes puntos. Primero vamos a hacer un hoyo aquí, del ancho de la manguerita. Y en los otros tres puntos los vamos a aportar con el cuter del ancho de un palito de paleta. Ahora vamos a necesitar 6 mitades de palitos de paleta y los vamos a pegar en los puntos que cortamos antes. Un pequeño detalle, antes de pegarlos hay que hacer aguitos a un centímetro de la orilla. Como extra vamos a necesitar 4 trocitos de ser un poco largos para que así las mangueras puedan pasar por debajo del cartón o por encima. Ahora por cada par de palitos de paleta que teníamos antes vamos a pegar un palillo y vamos a pasar a través de él dos palitos de paleta con hoyitos a un centímetro y a la mitad del palito. Y después en el hoyito de medio vamos a pegar una jeringa con un palillo. Pequeño tip, antes de pegar las jeringas a la base les recomiendo llenarlas de agua. Para pegar las jeringas a la base vamos a necesitar tres piezas como las que habíamos hecho antes con los sujetadores. Y para hacer los hoyitos en la base vamos a marcar más o menos a la altura de donde se une el embolo con el resto de la jeringa. Los hoyitos tienen que ser lo suficientemente anchos para que pase la manguerita sin problemas. Y para unir la manguerita con las jeringas, les recomiendo poner un poco de pegamento para que no se despeguen con la presión del agua. Para unir la camilla a la base, les recomiendo primero unir la jeringa y la manguerita del medio. Ya para finalizar, solamente hay que unir las jeringas y las mangueritas de los extremos. Estos fueron los resultados.